Hola a todos amigos, eh, soy su amigo Jorge Leal eh, Bienvenidos a este nuevo tutorial donde voy a estar explicando eh, Cómo terminar de configurar el software OBS Bien, en el video anterior nos quedamos en, en lo que fue este Cómo configurar el fondo verde En este video vamos a ver cómo agregar una, una cámara más eh, También vamos a ver eh, cómo configurar que se vean las páginas web y, otros, y otras eh, fuentes como audio, micrófono y todo eso. En el video anterior no pude configurar eso porque tenía abierto dos interfaces, dos, dos software de OBS. Entonces estaba usando la misma herramienta y, y como que traía conflictos. Bien, en este caso voy a estar usando Canastasia como grabador de video y de pantalla para poder hacer ese tutorial. Bien, si se fijan, en esta parte... Vamos a, a, a visualizar lo que vamos a estar eh, previamente config, eh, lo que tenemos previamente configurado. Perdón, en la ventana izquierda y en la ventana derecha. Vamos a, a, a ver lo que se va a estar transmitiendo. O en este caso, que está haciendo una grabación. Si le damos aquí en iniciar grabación, pues va a ser lo que se va a estar grabando. Entonces, nosotros cuando hagamos una transición de, de escena. Pues es lo que se va a estar grabando o transmitiendo. Bien, eh, vamos a, a continuar. Para configurar el micrófono, eh, aquí ya tengo previamente configurado todo lo que voy a estar explicándoles cómo se, se configura. Para configurar un micrófono, vamos a darle a, a seleccionar una escena donde queremos agregar eh, la fuente. Nos vamos aquí a fuentes y le decimos en el signo más, le damos un clic y vamos a, a seleccionar este, captura de entrada de video entonces al darle clic aquí, se abre esta ventana y ustedes lo renombran para que puedan este, eh, visualizar cuál es, es cada fuente, cada sí, pues cada, cada opción que van, ustedes van a configurar una vez renombrado, pues les abre esta pantalla sí, y aquí es donde ustedes van a, a seleccionar qué tipo de micrófono quieren si sí, el de la el de Adema, que es el, el conector que está en su, en su computadora si sí, este es micrófono de, de mi celular que ya lo, previamente lo, lo configure lo conecté después vamos a ver eso o el micrófono de la computadora si sí, tiene una laptop este pues saben que tiene el micrófono integrado y pues le dan a aceptar y pues ya aquí como se fijan esta es la fuente de micrófono eh, es, esto es muy importante ustedes cuando hacen una transmisión en vivo o una grabación eh, en OBS no se escucha nada sí, obviamente porque pues están grabando y trans transmitiendo si ustedes quieren visualizar si o, o escuchar si se está escuchando bien o, o viendo bien su, su contenido en una transmisión en vivo tienen que abrir un celular uh, irse a un celular y pues abrir eh, el enlace de su transmisión para que ahí visualicen obviamente tiene retardo como si se han fijado en muchos videos, eh, la gente se queda así como esperando a ver a qué hora se transmite. Pero eso ya con el tiempo uno va aprendiendo de, de más o menos cuánto tarda. Sí, bien. La cámara frontal, ya vimos cómo configurar nuestro pantalla verde. Sí, música, música de fondo. Esta música de fondo viene siendo. Eh, eh, déjeme, creo que es esta. No, estos tutoriales. Ah, esta es música de fondo. ¿Sí? Ustedes aquí pues van a, a modular el volumen de su música. Para agregar su música, pues es lo mismo, mismo proceso. Le dan a signo más. Pero en este caso van a decirle a escoger la, la opción fuente multimedia. Lo renombran. Y pues ya configuran su qué archivo quieren reproducir. Obviamente con todos los, los puntos que les mencioné en el video anterior de no poner música que tenga derechos de autor. ¿Sí? Pues le dan a examinar en su, en su computadora y seleccionan la, la canción o el archivo de audio que quieren que se esté escuchando. Y pues ya le dan a aceptar. Bien. Como decía, pues ya pueden este, ustedes controlar el volumen. Bien. Ahora... Los, los fondos, los videos sí, aquí en, eh, yo tengo un, un video que es el de mis tutoriales que en mi página web lo, lo, lo visualizan sí pero este, si se fijan este es un bucle de un solo video si ustedes quieren que se estén viendo varios videos que haga un listado de videos vamos a configurarlo ahorita le dan signo de más y van a usar esta opción fuente de video blc, perdón Sí, ya lo renombran para poder identificar. Y pues aquí tienen un, un menú donde les puede. Este es el que está reproduciendo ahorita. Entonces, si ustedes agregar una, un archivo más, un video más, pues se le va a agregar a este listado. Entonces, cuando termine este video, va a continuar el, el, el, este, el que acaban de agregar. Y así pueden hacer subir y subir, yo les recomiendo este pues, si quieren hacer transmisiones en vivo de películas si, ¿sí? este, aquí pueden agregar el, el, las películas para que sean continuas, se termine una y, y, y inmediatamente empiece la siguiente película, bueno vamos a aceptar se si fijan, bueno vamos a ponerlo aquí al final para ver si, si se inicia el otro video Listo, ahí está el, la siguiente opción. Entonces, cuando termina este, es un bucle, inicia el, el primer video. Bien. Ahora, eh, ¿cómo configurar dos cámaras? Aquí tengo dos cámaras. En el video anterior ya, ya expliqué cómo agregar una cámara. Vamos a hacerlo rápido ahorita. Y también lo del fondo verde. También las, las, las, lo, las cámaras de celulares o webcam, también se pueden configurar de la misma forma, lo del fondo verde los filtros y todo eso entonces vamos aquí a uh, dispositivo de captura de video lo renombran y pues les, les aparece esto, aquí ustedes seleccionan qué, qué dispositivo quieren que se ve en esta pantalla si sí, yo tengo la de mi cámara esta es la de la de la computadora y esta es la cámara de OBS esta pues no la tengo configurada yo nomás tengo dos dispositivos ahorita ¿sí? y pues ya eh, y pues ya el fondo verde y ustedes lo configuren aquí con su fondo croma recortar y acolchonar para poder reducir los los de esto el, el fondo verde que no se ve lo, lo que está fuera de ello Aquí ya se me trabó una, una pantalla, porque estoy usando un grabador de video. Si a ustedes pasa esto, este, en su transmisión o grabación, pues van a tener que cerrar su pantalla, su, su software de OBS. Pero como esto es una grabación, este, yo lo voy a hacer para que poder visualiza, seguir visualizando el video la, de la cámara. ¿Sí? Bueno, en lo que se abre de nuevo, voy a... A invitarlos a mi página web, a de todo un poco descargas.com. Aquí ustedes van a poder eh, ver películas, series. Estoy subiendo nuevo contenido, obviamente. ¿Sí? Eh, películas, pues ya estoy subiendo poco a poquito más contenido de animación, de guerra, ciencia ficción y todo eso. Bien, al parecer ya, ya regresó. ¿Sí? Bueno. Continuemos. Eh, para visualizar una, una página web de navegador Chrome. Si se fijan, este pues aquí tengo tres pestañas en la misma, el mismo navegador. Sí, entonces vamos. Yo quiero que se vea mi, lo que está en mi navegador. Eh, en esta parte, que ya no sea el, el, el intro. O el video de fondo entonces vamos a seleccionar una opción que diga navegador la renombran y pues ya les abre este menú aquí en este menú les va a abrir aquí en ventana que está en color rojito ustedes van a seleccionar dependiendo las la cantidad de páginas que tengan abiertas no ventanas sino páginas de, de navegador se fijan yo ahorita tengo tengo una, un mismo navegador, pero con tres pestañas. Y nomás me apareció una sola opción. Si yo quiero este. Que, es, que se, eh, eh, sean dos ventanas. Pues ya me va a dar dos opciones aquí. Eh, aquí ya me va a dar dos opciones. Que es la de las películas, donde está eh, mi página web ahorita. O donde está de todo un poco. Es esa. Vamos a la de películas. Sí, ahí ya cambió. Pero yo les recomiendo que no usen esta opción. Mejor todo su contenido de web manténganlo en una sola en una sola ventana para que ahí, este, ustedes estén narrando, viendo su contenido o, o queriendo transmitir lo que quieren, este, estar eh, transmitiendo en vivo. Pues obviamente no se va a ver su cámara ni el fondo. Ustedes no lo van a ver, pero en la transmisión sí se, sí se va a ver. Sus, sus su públicos sí lo va, va, va a seguir viendo esta ventana. Obviamente, si tienen dos, dos pantallas, dos, monitor, dos monitores, pueden una, en un monitor poner la ventana de OBS. Y pues en la otra estar viendo lo que ustedes están narrando y todo eso. Bien. Ese es lo, lo, lo último. Hay más opciones. Este, después voy a, a hacer más opciones para voy, voy, voy a este, ver qué más opciones tiene este software de OBS y se las voy a transmitir, obviamente. Se si fijan, eh, me, me hizo falta lo de las transiciones. Vamos a ver. Como les comenté al inicio del video, este es lo, lo previo que ustedes eh, están configurando y esto lo de mano, eh, lo que está a la derecha, es lo que van a transmitir o a grabar. Si ustedes hacen una transición, pues lo que está en esta pantalla previamente se va a ir a la transmisión. ¿Sí? Por eso es, es este... Es bueno previamente configurar todas sus herramientas para que una vez ya lo tengan todo bien, ya hagan sus transiciones de ventana, de inicios, de finales de, de, de video o de transmisión. Sí, Bueno, este, pues eso sería todo amigos, este, espero les haya gustado. Eh, próximamente voy a hacer más tutoriales, los invito a mi página web, denle like, suscríbanse para que... Les, den, les sigan llegando los, las notificaciones y pues nada, nos vemos que estén bien, hasta la próxima